Bueno, hay un pituviento que no hay luz. Y estaba acá, haciendo... Y me empecé a cagar tanto de risa con lo que se me vino en la cabeza, que la deliré tanto sola, que me vine acá. La grabé una vez, salió bien, pero me la cortó de la memoria. Y la volví a grabar otra vez, y me la volví a cortar la memoria. Ahora grabé... De... Saqué hasta pruebas judiciales para grabar esto, mi amor. Escuchate esta que te voy a cantar, ¿eh? Voy a empezar con este video y después voy a poner los otros videos más. Porque me salieron todas lindas, tesoro. Te debí una canción diferente, te debí una canción diferente, una como la gente, una como la gente. Te debí una canción diferente, te debí una canción diferente, una que hable de la gente. una canción diferente, te debía una canción diferente, una que hable de la gente, una como la gente, te debía una canción diferente, te debía una canción diferente, una que hable de la gente, una como la gente ¡Gracias! Me parece que estoy enamorada, me parece que estoy enamorada. Bravo, ah. click to Te amo, tanto como vos solo sabes. canción diferente te debí una canción diferente una que hablé de la Así como que hijos de puta que son, pero fuera por la luz. ¿eh? Y se viene y se va, por eso estoy cantando todo el día porque no hay luz. Y qué carajo voy a hacer? Cuando caigo un poco el celular canto. Y recién estaba acá y estaba. Y me empecé a reír tanto. Espero que me pitu salga. Te debí una canción diferente. Te debí una canción diferente.